Escuela Politécnica Superior es, es una universidad que le tenemos mucho cariño desde la empresa porque siempre está trabajando para acercar a sus estudiantes a, a la empresa para que vean qué salidas existen. Nosotros colaboramos habitualmente con la Universidad de Alcalá, en concreto con la Escuela Politécnica, acudimos al acto de entrega de premios en la Semana del Patrón, hacemos programas de becas periódicamente, eh, acudimos a conferencias, etc. Al final son dos mundos que tienen que correr en paralelo y que tienen que eh, crecer juntos. El talento está en la universidad, el potencial, las nuevas generaciones y obviamente contamos ahora mismo con, con bastantes egresados dentro de nuestra compañía y siempre es un placer obviamente, participar en las actividades de la universidad.